familiar, eh, muy cercano, que es alcohólico, rehabilitado también, y cuando bebía, yo decía, pobre, es que le ha dejado, bueno, era mi padre, es, es mi padre, yo decía, pobre, fijaos, yo misma me ha costado hablar de mi padre por, por lo que podéis pensar, o sea, el estigma, el prejuicio, eh, la dificultad para hablar de la adicción, también la vivo yo, ¿no? Mi padre es alcohólico y en su momento yo que pensaba cuando no paraba de, de consumir, es porque mi madre le ha dejado, es porque ha perdido el trabajo, es porque está súper deprimido. ¿no? Siempre era una causa externa la que llevaba a la persona a consumir. Nunca se me ocurrió pensar que fuese a la inversa. que esa...